¿Qué onda, brothers? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a jugar al Whisper Challenge con un juego de mesa llamado A ver si adivinas. Y por cierto, va a haber una invitada especial que es mi prima Karina. Hola. Bueno, oh, eh, bueno aquí vamos a utilizar estos audífonos que, mira, si le oprimes este botón de acá, no sé si se llega a ver este, va a escuchar como una especie de multitud que no te va a dejar uh -huh. escuchar, que va a durar solo un minuto. O sea, que tenemos un minuto oh, para responder a la otra persona. Ah, Ahí se, se preguntan cómo Que mi amiga Karina va a leer estas tarjetas Mira, aquí Que tienen un texto que es lo que Nos va a decir Es decir Así que mientras nosotros escuchamos la multitud Por un minuto ella Me va a decir lo que, tengo, lo, que está, lo que está diciendo O sea, lo que dicen las tarjetas más bien Y yo tengo que adivinar lo que Ella está diciendo, así que sin más Empecemos Ok, Omar, ¿qué color quieres? Pues, naranja. Ok. <risa> <Sí>. ¿Por? <¿Voy? risa> Por. Hoy. Por. Hoy. Hoy. Por. ¿Mor? Voy Por Point <risa> Por Por Favor Comparte. Conteste Comparte, po masa. Comparte. tomasa <risa> Formaza. Comparte. Tomásda. Se acabó el tiempo. Ay, es que me da <risa> ¿Qué decía? Por favor, comparte tu buena suerte. Ya tienes ah. no ya dos. Es mejor. Por favor, comparte tu buena suerte. ahora qué color quieres quiero el verde verde bueno dónde está el botón acá lo presionas aquí okay. bueno ¿Batidos? martillo no. parte dos, Báticos. martes dos, <risa> Báticos. batir, batir, Batidos. batir, batir, casi. Batidos. Batidos. De de banana. mañana. No. <risa> <risa> Banana y, y... Coco. Ojos. <risa> coco. Coco. Coco. No. Coco. Coco. Correcto. Bueno, y ya se acabó el tiempo. Batidos de banana y coco. Omar. sigues otra vez uh -huh. qué color quieres uh, rosa ya okay. yeah, Presiona. Okay. batidos de no. coco no datidos Dedos. Tengo... Te, de ojo. Tengo... Dedos. Te... De. De. Odio. Tengo... Te... De. Te... No. Tengo... de oro Recitos de oro. Tengo. <risa> ¿Teo? Tengo. ¿Tengo? ¿Sí? sí. Audición. ¿A un tesoro? Ya, cajón. Le atinaste a una solamente. Tengo audición selectiva. <risa> Tengo audición selectiva. Bueno, brothers, pues aquí tenemos a otra invitada especial, que es mi abuela. Saluda. Hola. Bueno, pues ella también va a participar. ¿no? Pero en ese caso será mi turno. Pero, pero sin más, comencemos. A ver, pues a ver... Verde. Verde. ¿Es A la vuelta. A ver, te no, no, no, no, no, mal que no, no, a leer, ¿eh? no, bueno, Quero Beso Eso Eso Es un Tesoro Algo Ten tú De, de, de, de, de, de. De eso... Eso... Es un... Eso... Eso... Y ya se acaba el tiempo. Estoy tratando de comer más saludable. Pero te estaba yo diciendo, estoy... Ay, estoy, estoy tratando de comer saludable. Bueno, y que, ¿de qué color vas a querer? Verde. Verde. <coughs> regla Al, a ver otra vez esto es una vara mala salida Salida. No. Una... Se, Se acabó el tiempo. La última, no la. Esto es una mala señal. Ay, ¿qué Esto es una mala señal. Bueno, y ahora otra nueva invitada especial. Esta es mi hermanita menor, Andy. Saluda. Hola. Bueno, ella, ahora ella va a tener. Es que lee esas tarjetas y yo las tengo que adivinar. Bueno. Pues Andrea, dame una cosa. Amarilla. Amarilla. Bueno. Ya. Ahí estamos. A ver. ver. S. ¿Ese? Despacio. S. ¿Ese? Esto. Estoy. Esto. Eso. <risa> tezo, esto, estoy, esto, esto, esto. Eso. Esto. Esto. Estoy. Esto. esto. Eso. Esto. Estoy. Esto de basura. manzanilla, <risa> cesto de, de basura. madura, basura. manzana, basura. mandarina, basura. a ver, mira, acabo es, es el tiempo, ese cesto de basura apesta, ah, Cesto de basura apesta. Bueno, ¿y de qué color quieres tú? Rosa. Rosa. ¿Dónde está el botón? Ah, acá. Pero todavía no lo primas, ¿eh? ¿sí? Todavía no, todavía no. No, no, no, Ahora sí ya. A ver, yo te lo prendo. C. C. Me. Me. Congeló. Odio. Congeló. Orió. Congeló. Ángelo. Congeló. Ángelo. Es mágico que que te oigo. Congelo. Congelo. La. El. Al. El, al el, el. El. Cerebro. ¿El qué? Cerebro. Sombrero. Cerebro. Cerebro. cerebro por. Por. Comer. comer el helado. Helado. Correcto El <risa> Se me congeló el cerebro por comer helado. Bueno, pues aquí tenemos a otro invitado especial. Sal Kevin. Saluda. Hola. Bueno, y, y bueno, pues empecemos sin más. A ver, voy a elegir una naranja. Así ah, está listo. Came. Right. Uh. Al al sal sal al. al abre bien los labios. Al el al el a él a él, canso, no. a él, a él, el lote a él, arzo, aro, algo, harto, a él, mazo, ¿A el qué? Eh, ya se acabó el tiempo. Mira. Alguien quiere jugar tenis. Ah. Quiere jugar tenis. Hola. Um, naranja. Ok. ¿Ya? Ya. A ver. ¿Les No dejes que el ratón muerda tus pies No dejes que El ratón Muerda tus pies Bueno, brothers, ese ha sido el Whisper Challenge ¿eh? Y espero que les haya gustado Recuerden sus, dejar sus likes Y seguirme en mis redes sociales sales Aquí y, y para suscribirse en este botón Y un cover mío en este otro Pero bueno, espero que les haya gustado Y ¡Bye! bye.